El presidente de la empresa aclaró que el próximo mes han aumentado los beneficios. ¿Cómo sería la forma correcta de esta frase? A ver, el presidente de la empresa aclaró. Lo único sería decir que el presidente ha aumentado los beneficios de la empresa y lo aclar y aclaró esta misma, lo aclaró el próximo, lo aclaró el anterior mes, porque es que no tiene sentido si, o sea, no tiene sentido decir si en un mismo, es que solo tiempos verbales que no, no tiene sentido la oración. Pues yo creo que sería, eh, el presidente de la empresa aclaró que el próximo mes aumentarán los beneficios, porque el próximo mes es un tiempo futuro y entonces pues el verbo tiene que estar también en futuro. ¿Que está ¿Aumentar? en plural? ¿Hay que quitarle la, la n? ¿No? no, no ha que el aumentado. Próximo mes ¿Aumentarán los beneficios? ¿Aumentarán los beneficios? No sé. ¿Eh? Ay, no sé. No sé, no sé, no sé pero... <risa> eh, ¿Aumentado los lo beneficios? Claro, es que está bien porque los beneficios, estamos hablando de, de, de, en el sentido plural, ¿no? No Un beneficio individual han aumentado. Yo creo que está bien, ¿no? ¿O no está bien? Este tiene trampa, ¿no? Ha, ha no. aumentado, ¿no? Sí. Ha aumentado sin la H y la N. O sea, ha aumentado. ¿No? Sí. no, pero con H. Pues sin la N. ¿no? Sin la N. Ha aumentado, pero con H. Ha aumentado. ¿No? Sí, es verdad, sí, sí, sí. sí. es que si no, no tiene sí, sentido ese, sí. arriba? Claro. Bueno, sería plural. <risa> no, aquí está en plural. ¿no? Y tendría que ser en singular. La frase correcta sería ¿Aumentarían o iban a aumentar? Ah. Vaya. Claro, en condicional. No, si no, está seguro, claro, un condicional. Mira, si le cuestan a los extranjeros, nosotros, imagínate nosotros como quedamos, que es el español incluso, ¿no? Pues mira, mira qué bien.